De todo el mundo. Si queréis saber la situación en España desde aquí mismo y sin ningún adoctrinamiento, este canal, el canal de Prisline, es vuestro canal. Hoy estamos con esta señorita que veis a mi, a mi, a mi lado, que se llama Florina. Llegó, llegó a España sin papeles hace ya mucho. Muchos años. Y le he pedido que venga para que os dé su testimonio de primera mano si hay trabajo o no hay trabajo en España. Ella está ganando unos 200 euros a la semana, por lo menos hasta ahora. Antes de que se me olvide, os voy a saludar a todos los países, prestar atención. ¿eh? Si algún país no lo menciono, decírmelo, pero si lo menciono no vale. Saludo a todos los que estáis en España, en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Costa Rica, en Cuba, en Ecuador, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en México, en Nicaragua, en Panamá, en Paraguay, en Perú, en Puerto Rico, en República Dominicana, en Uruguay, Venezuela, Angola, Argelia, Estados Unidos, Surinam. Eh, Trinidad, Tobago, Curazao, Marruecos, Islas Vírgenes, Inglaterra, Senegal, Francia, Aruba, Japón, Túnez, Guinea, las tres guineas Canadá, Alemania, Arabia Saudita, Kosovo, Costa de Marfil, Mali, Camerún, Rusia, Italia, Suecia, Bélgica, Ucrania, Suiza, Países Bajos, Dinamarca y Portugal si algún país no lo he dicho decírmelo que lo añado a la lista como habéis hecho todos vosotros pero si lo he dicho no me lo digáis que me vuelvo loco prilines bueno soy luis os recuerdo que todos los días emitimos en directo en esta ocasión con florina desde un parque de madrid con lo del bicho y que os recuerdo también que todo esto lo hacemos sin ánimo de lucro vale para ayudaros tenemos también un, un grupo de telegram con más de 4.000 personas las 24 horas ayudándoos. hago así porque está el enlace debajo del vídeo podéis entrar directamente sin Patreon ni nada para ayudar simplemente es un encuentro mundial de toda la gente que quiere trabajar una vida mejor pues nos ayudamos entre nosotros le he pedido a Florina que venga un poco pues para que os comente cómo están las cosas en España la voy a pedir que se presente para que la conozcáis vale y luego ahora hacemos la entrevista podéis poner las preguntas los que lo veis luego poner las preguntas y las aportaciones en los comentarios del vídeo o de la plataforma que lo veáis y los que estéis ahora en el directo pues en el chat y lo vamos comentando Florina pues preséntate ante todos los prilines, si te parece bien Hola soy Florina He venido hace muchos años a España sin papeles, pero luego a los tres años así ya me lo he arreglado. Y he trabajado hasta ahora, del fin de... Bueno, he trabajado... Ahora estás trabajando, del... ¿no? Sí, en estos tengo... momentos estás trabajando porque me ha parecido poco. oír que ganabas 180 euros sí. a la semana. Por seis horas de trabajo, me ha parecido. Tú corrígeme. Sí. Vale, vale, bueno, sigue presentándote y ahora vamos a, a la materia. Vale. Y nada, estoy aquí para ver, para responder a vuestras dudas y a todo. Porque ya bueno tengo no, te, no hace falta decir cuántos años tengo porque no es necesario que, no. pero vamos se te, se te ve muy joven yo no sé soy no soy joven, yo sí. no soy experto pero vamos años. yo no soy experto florina que 23. viniste sin papeles no te sí. fue muy difícil conseguir los papeles Pregunto, eh, pregunto. bueno a mí como soy de aquí de europa no, no me fue muy difícil pero cuando aquello, aunque eras de Europa, no os dejaban, ¿no? No. ¿Cómo era el tema? más No, o menos? no podíamos. No podías. Uh, solo podíamos estar tres, los tres meses y luego de vuelta a nuestro país. pero Igual bueno. que ahora, les pasa a muchos perlines, eh, les hacen claro, eso, nos dejan quedé estar quedé tres meses tres y de vuelta a su país. Florina fue valiente y se quedó. Me quedé tres ¿Cómo años. diste ese Tres años te quedaste en vez de tres meses. Sí, tres años. Y no. Cuéntale cómo fue esa decisión y si te arrepientes de haberla tomado. Bueno, Porque no. algunos quieren irse a Canadá. Yo les digo que España es mejor. Bueno, cada uno que. ¿Tú como decidiste lo de los tres meses y si y qué pasó un poco. Bueno, poquito. yo pensaba que aquí, como todo el mundo que viene de fuera, piensa que en otro país es otro mundo y que va a ser, va a poder hacer todo lo que se ha propuesto y todo eso pero claro, vienes aquí y no es así como te lo imaginas de fuera y claro, aquí te encuentras con, con de todo es que precisamente por eso, Florina, yo les hago estos vídeos con, con casos reales como el tuyo ya. de carne y hueso, claro para porque... que ellos tomen sus propias decisiones a mí me gusta, mira, ayer, a, eh, ayer mírate el vídeo de ayer, no sé si lo viste no, no lo he visto. Susana, seis trabajos tiene uno que lo va a dejar porque tiene cinco ofertas pues dile que claro dile vete, el video, vete el vídeo vete vale. el vídeo hoy he querido traer un poco la otra cara de la moneda porque Florina se está quejando un poco ella pero gana 200 euros a la semana pero ella se eh, queja bueno, por ganado, cierto no sé si habrán visto el vídeo otro que hicimos contigo no sé. el año pasado ella vive en un superpiso para ella sola bueno, ¿sí y se quejaba tampoco, de que era... Aquí en el centro de Madrid. Vale. ¿Cuánto tenés? vale tu super piso? Bueno, ahora... Díselo, que me lo acabas de decir a mí. ¿A baja? Bueno, ¿cuánto? 450. ¿450? Bueno. ¿Y cuántas habitaciones tiene Dos. No te creas ¿Y sigues bien. viviendo sola? Sí. Los Prisliners decían, es que ella se quejaba, que ganaba poco para pagar el piso. Bueno, pero no siempre he vivido sola. y ¿Te bueno, viste o... los comentarios de aquel vídeo? Ellos decían... Sí que tengo decían que alquilar la habitación. Que aquí la, la, la habitación que te fueras a, a, a un ver, pueblo más barato no pero he vivido sola sola por un tiempo luego, antes he vivido con mi pareja nos separamos no sé qué y bueno y desde que se separó eso. se quedó con el piso para allá sola ah, luego ha sido por eso pero, pero es luego, muy buen precio luego, 450 sí, euros luego sí que lo he alquilado por al, alquiler una habitación y bueno y ha ido bien pero claro la gente con el confinamiento ese de, se ha ido, Con se el la, confinamiento se acabó sí, el negocio. No, bueno, no, pero ahora no, puedo... no, no, no, que se ha quedado la gente sin trabajo y se ha ido por, por donde, de donde ha venido, porque claro, es normal. Pero tú sí, sigues, era, ¿no? Era, tú yo sigues. sigo aquí, no ves. <risa> yo sigo aquí, yo no me. Prilines, lo que estáis en directo, aprovecharos, poner las preguntas que se las hago a Florina, un caso real en España. Ella es un poco así más. No sé si decir más triste, pero es maja, ya la veis. Sí. <risa> pero no tiene cinco trabajos como Susana, aunque ya no. con uno o dos. He, te, he tenido dos, eh, pero tú. ahora solo me he quedado con uno. Pero Ni gana cien, 180 euros a la semana está tarde. Ganaba. Ganaba. Ahora ya no gana. Bueno, ahora no. consigues uno rápido. Escucha, sí. Prilines, poned like, por favor. Me estáis poniendo muy pocos likes. Y veros algún anuncio que os pone YouTube porque es que yo tengo que pagar la gasolina, él no sé qué, y yo no gano dinero, lo hago sin ánimo de lucro, pero tampoco quiero perder, ¿vale? Por fin. Y los que no estáis suscritos, que lo veis luego, ponedlo en los comentarios y suscribiros con campanita, ¿vale? Que luego a la, luego abro la reunión de Zoom, pero luego, ¿vale? Hoy es más tarde. Pero bueno, es como siempre, la hora de siempre. Es que hoy el vídeo por Florina lo hacemos antes. Que escúchame, que en la mascarilla. Dicen aquí la mascarilla, sí, la mascarilla. Estamos a un metro. Sí, la tenemos aquí la tenemos eh, pero estamos a un metro se puede no si sí, se puede ¿Eh? yo creo que sí no es que están diciendo bueno seguimos para adelante saludos a todos prilines eh, a ver qué cuéntales pues, y me han asustado con lo de la mascarilla ya, me han asustado me acaban de <risa> <van a> asustar <risa> espera mascarilla. que me la pongo prilines me habéis asustado <risa> Pero Ay, vale. ella me ha asegurado que no lo tiene, pero bueno, yo por si acaso. ¿Quién no sabe? Tú, tú tampoco lo sabes si yo lo tampoco. tienes o no. Me da poco. Eso. Venga, sigue contándoles, anda. Pues. Esta audiencia es implacable, ¿eh? Sí. Pues, ¿qué le voy a contar más? pues todo el caso? Pues no sé dónde me he quedado. A ver, los trabajos. Ellos quieren saber sobre todo si hay trabajo o no hay trabajo. Sí, hay trabajo. Ahora mismo tengo entendido que hay mucho trabajo en, en los campos, porque mucha gente no Anda, échate un poco para allá, que me dicen cada dos metros. Que la un gente... pelín, un poquito pues más. Mira, para allá. ahí estoy. Eh, sí ahí sí yo creo que cabemos, échale un poco, un poquito sí, más, un poquito más ahí. Así estamos a dos metros, plilines. Es que estamos preocupados. Me están diciendo que a dos metros. Luis. ¿Qué, qué, qué bien te a ver si va a cerrar el momento. canal, claro. A ver si... Bueno, escucha, que hay trabajo o no. Es que si me la pongo no, no me vais a entender, plilines, pero la tenemos aquí. Estamos a dos metros. No pasa nada. Eh... ¿Qué les decimos? Pues bueno, yo creo que sí hay. Mi opinión: si sí hay, sí sí hay trabajo sí. en España a día de hoy, 3, 4 de junio del 2020, en directo estamos haciendo el vídeo. Yo pienso que sí hay trabajo. Susana, que la visteis ayer, eh, también hay trabajo. De hecho, iba a dejar un trabajo que tenía, porque le habían ofrecido cinco, fíjate, de trabajar de teleoperadora desde casa. Ah, cinco. pues yo quiero. Cinco. Pues mírate el vídeo de ayer que está puesto. Debajo de este te lo ves luego cuando llegues a casa. Vale. Es que no le habían ofrecido uno, le habían ofrecido cinco. Vale, desde vale. la operadora, desde casa. Pues sí, yo y quiero. tenía uno de ir al sitio. Y claro, la, ahora no le apetece ir, le gusta más desde casa. Claro, pero a mí me, me, da, Florina, igual. A mí me da igual. Pero Florina, Florina, no sé si es la misma opinión. Tú diles. No, tú diles. Yo sí, yo y, y vosotros, ayudarme a, a que le saque el jugo. Ayudarme a, a que le no. saque el jugo a la entrevistada. Luego me dicen que no saco el jugo <risa> en la entrevista. <risa> pues vaya. poner, escribir. Y los que lo veis luego en los comentarios. A ver. No, sí, trabajo sí, dice que hay trabajo y ahora mismo como la gente viene de fuera y como no tiene papeles y eso, tengo entendido que hay trabajo en el campo y que mucha gente se quedaron en sus casas. Es verdad. Y, y he oído que mucha gente de Rumanía no pudo venir al trabajo en el campo. Claro, porque porque se quedaron en sus casas como la frontera está cerrada y no han podido viajar. O sea, que para los que estaban aquí sí hay mucho trabajo. Sí, pero, ¿En el campo pues, claro, en el campo, donde hay campo. Donde hay campo, pero bueno, sí. los prilines se mueven. Me están diciendo claro. que te deje chance y que te deje hablar. Les voy a hacer caso. <risa> Muy me bien. dicen, Luis, tú déjala hablar, nada chance. Muy bien. Yo <risa> no creo que me ponen, yo te lo digo. Muy buena pues idea en el, en el campo hay trabajo, porque los de fuera no han sí, podido venir. Y tengo entendido también que han cogido gente que no tenía como que no tenían um, uh, papeles y que incluso que se ofrecen a hacerle hacerle los papeles para ir a trabajar al campo a los que no tienen papeles si no me veis a veces es para mantener los dos metros esta es está, está, sí. la distancia me quito para los dos metros dice Mirta que te pregunte pregúntale luis qué hace florina para que gane sus 10 euros a la hora Ah, limpiando, limpiando, planchando en casas. Y bien, ¿no? Y bien, bien. Bueno, habrá unas casas que son mejores y otras peores, o son todas iguales, díselo un poco, eh, poco a ellos. Yo he tenido la suerte que lo que yo he encontrado y lo que he tenido hasta ahora mmm, Sí que he tenido suerte con a 10 casas. euros la hora se está cotizando siempre sí, todo pero, todo igual o pero a ver dice que sí que incluso puedes cobrar más o sea aquí en Madrid puedes cobrar hasta 12 euros la hora yo la mayoría de las entrevistas que he hecho me han dicho que eso que unos 10 euros la hora me acuerdo de una chica de bolivia sí que ganaba 1200 euros al mes sí. y ganaba 10 euros la hora y no nos salían las cuentas porque pues y luego en la entrevista se lo sacamos era porque ella ganaba 1200 pero luego se gastaba en comer en el alquiler y le quedaban 700 entonces nos decía solo lo que le quedaba de ahorro ah, pero en realidad es lo que gana. pero claro, pero <risa> claro. ¿qué te ganaba 1200 pues, una sí. apriliner sacó la calculadora sí porque decía gano 10 euros la hora no sé cuántas horas al mes y decía 700 y decíamos no sale 1.200 no. y luego nos lo aclaró y era bueno claro depende, es que, depende, claro, claro no claro, lo que no. se gasta en comer y esas ya, cosas no cuenta luego, claro depende cuánto claro, tan, cuántas es. horas trabajas al día también hablamos de lo que se gana lo que ahorra claro. uno ya luego es distinto hay el que luego, se lo claro, barra, yo así. me puedo ahorrar todo el sueldo pero no puedo pero no me lo ahorro porque tengo que comer tengo que pagar facturas y alquiler y todo entonces Estoy de acuerdo con uno de vosotros que está diciendo ahora mismo que pongáis like. El que no ponga like que no venga a España, que se vaya a Canadá. Que si es que ven el vídeo y no ponen like. Y ya no digo de ver un anuncio. Os pone un anuncio, estar un minuto, viene hay un anuncio, pues verlo, Eso. verlo like. para cubrir gastos. Florina, dicen aquí, mmm, dice, hay trabajo no solo en el campo, hay trabajos administrativos, cuidado de niños, cuidado de gente sí. mayor, limpiar. Están los supermercados. Querer es poder, nos dice Mar. Muchas gracias por, por el comentario. Muchísimas gracias. Sí. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Hay trabajo en supermercados, en sí, cuidar hay, ancianos? Hay trabajo también, sí, hay trabajo, pero no, no, yo lo he dicho por el campo porque. Sí, no, no sé, muy buena por, idea. Por sí. los papeles y todo eso, porque no sé. Oye, pero para cuidar a lo mejor también, ancianos en una casa o para limpiar hacer. no pide mucho papel, ¿no? Pregunto. Sí, pero también te puede ofrecer hacerlo. Porque un no, inciso, un también. inciso que te hago. Te pregunto, Florina, y te doy chance, como me dicen ellos. Sí. Ella tiene papeles, porque ya los consiguió, aunque estuvo tres sí. años sin ellos, pero ahora últimamente has trabajado como sin papeles, sin ¿verdad? Papeles. Sin contrato, mejor dicho. Sin contrato. Sin contrato. Sin contrato bueno, ha sido una. Lo que te quiero decir que a veces se encuentra también trabajo sin papeles, aunque a lo mejor sea mejor sí. tenerlo y hacer el contrato. No, pero, no, hace cada uno lo que queráis Pero, pero tienes... mi consejo es uh, a ir por los papeles, o sea, con contrato. Es normal, es lo, lo normal y lo más bien, lo más correcto. Pero bueno, a mí me ha pillado un poco así, sin, en un poco de la vida. ¿eh? ¿En supermercados? Es... ¿En supermercados has mirado? que están todos buscando tú que tienes papeles pues en no supermercados veo, ¿no? están buscando como locos aparte los lo que te he dicho de teleoperador desde casa sí sí sí es que me la ha recordado me la han recordado gracias sí lo voy a en buscar, el supermercado eh. no había mirado Prilina si en supermercado suerte. no había mirado y esta chica tiene papeles pero trabaja como si no los tuviera <risa> <risa> Porque... aunque todo puede variar bueno yo o sea, escucha están preguntando aquí te voy a decir bueno, aquí el que busca en el campo ¿le, le recomendarías dónde tiene que mirar, tú sabes algún sitio o algún contacto, pues, cómo hacerlo. Este que no, lo están preguntando. Que en mil anuncios. Y eso y ¿qué, ¿En qué páginas mil anuncios recomiendas? Mil anuncios, sí. Casi todos recomendáis mil anuncios, tomad nota, milanuncios.com. Luego hay casos que salen cosas Porque raras. A veces pone por ahí la gente, o sea, los dueños. ¿Te salen cosas raras a veces en mil anuncios? porque a ellos se asustan sí. un poco ah, yo les digo oye sí, pero ya soy mayor claro buscan a veces trabajo sin papeles les decimos pues milanuncios.com ahora lo has dicho tú mismo sí, sí, sí. pero luego hay algunos que se quejan pero es que ahí me sale un viejo verde no sé qué. ya ah, pero para eso ya somos mayores pa... ya, tú cómo lo haces eso, eso? cómo no, lo resuelves para que no depende de cada uno qué suerte tiene y mirarlo bien ¿no? o sea no yo creo que no es cosa de no digo que no hay que hay de todo que claro hay. pero tú lo gestionas no Sí. No, de, o sea, pero que no tú vas, tú, tú, vas, o sea, tú ves. Vas a una entrevista, ¿no? Y ya está y... primero antes de que de que vayas a trabajar, tú vas a una entrevista y ahí tú lo ves más o menos como como es. Digo yo. Claro, lo no, que ya somos mayores, bueno, Sí, sabemos. y luego si te convence, no, no, vas, eso ya tú... tú vas y si no te convence, pues no vas y ya está, no vas. y punto. No, eh, Javicho dice que ha enviado a varios. Javicho, bueno, gracias a todos los que estáis escribiendo ahora mismo en el chat, que lo estoy leyendo, ¿eh? y también gracias a los que lo pongáis luego en los comentarios. Javicho dice que ha encontrado en los supermercados, están buscando, sigue mandando, Javicho. ¿sabe? Los que tenéis tarjeta roja podéis trabajar, es como que tienen papeles. Uh -huh. Si han mandado a uno, manda más. Sí o sí, está o sea, están buscando, están desesperados los de los supermercados. A ver, más cosilla. Mm, te preguntan, te leo. Dice Mar, que es Marina. Ella sabe qué quiere, porque si ella misma no sabe lo que quiere, que perdone, pero siempre podrá pretextos. Está Indez y Joble, no solo mira anuncios. Bueno, no sé si te lo dice a ah, ti o lo dice sí. ayer. Indef te suena y Joble. InfoJob. InfoJob también. InfoJob sí. Yo sí sé lo que quiero. Dice Alejandra Vilches que tienes mucha suerte por tener los papeles. Gracias. Pero fíjate que tiene los papeles, pero no los usa. Bueno, yo quiero sí, quiero usarlas. A ver. Quiero bueno, usarlas. bueno, dice la... Oye, no te mires al espejo. Mira ahí, los no, prilines. No, no. Mira, están en el agujero los prilines, ¿eh? Quiero usarlas, a ver. Estamos a dos metros, prilines. Sí, sí. a dos metros, ¿eh? Si nos veis un poco así, es por lo esto. <risa> tiene los papeles, pero no los usa, pero tiene trabajo. ¿No? Sí, bueno, tengo trabajo pero sin contrato, pero eso no significa que si me sale un trabajo con contrato no voy a ir a por él. O sea, sí, claro que no. prefiero eso. Mira, nos dice Jorge. En... Que... Florina, nos dice Jorge Enrique González que si con 50 años tendría oportunidad de trabajar en algo en España. Él dice que tiene 50 años. ¿Qué le haría ¿Le desanimarías al pobre pues, Jorge? ¿Le animarías? No sé, depende de lo que... Lo Jorge. Que sabe, lo que busca de trabajo? Eh, y los lo prelines trabajan. Y lo que quieren hacer... No, no son señoritos, ellos trabajan. Vale, pero... Es de no Colombia, sé. él es de Colombia. Pero ¿qué sabe hacer? Construcciones, yo qué sé, no ¿En sé... ¿En reformas hay trabajo? Yo sí, hay. ¿Conoces tú por algún amigo? Yo conozco, yo... Pues cuéntales. Yo conozco muchos amigos que se y, dedican a eso. ¿Y cómo pero... hacen? Cuéntales a los prelines. Eh, yo conozco a mucha gente que se dedica a hacer reformas y sé que tiene trabajo ahora mismo, pero eso, claro, eso depende de cada uno. yo Luego van a querer contactar contigo. no <risa> van a decir, Luis, pásame el contacto de Florina. A ver, pero. Yo ya no, tengo que decir, yo el invitado tengo no puedo dar contacto. Pero no siempre. ¿Tus amigos dónde.? ¿Dónde tienen obras? ¿Dónde tienen Por obras? por Madrid tiene pero a ver oye es cierto que en la plaza elíptica yo no en lo de plaza elíptica has oído hablar sí que van allí a buscar gente a veces para los trabajos es que yo lo he oído sí, hablar tengo en alguna entrevista tengo tú sabes algo de eso? eso que se ponen ahí no se ponen eh, ahí temprano fuera, fuera y la gente cuando necesita algún pintores una o dos va, allí, va ahí, pregunta a ver quién quiero, sabe pintar por para sí, sí, quién sí, sabe si sí no sí lo he oído sí pero ahora, claro, depende cada uno qué suerte tiene y todo. Pues nada, dicen que estás muy bella. Gracias. Yo lo que dicen los prilines. Gracias. Con respeto siempre, exactamente. Más bella que yo está clarísimo. está <risa> Dice, a ver. Sí, hombre, Edwin, si tienes permiso para trabajar en Italia, es muy fácil tener luego el permiso para trabajar en España. Eh, todos los que tenéis permiso en un país de Europa, claro tarjeta es. comunitaria y, y podéis trabajar. Pero la nacionalidad tú te la has pedido ya o no? No, yo no me la pedí. ¿Pero cuánto llevas ya? ¿Diez años llevas, no? Llevo más de diez años. Mira, podía... no. otra, otra Prilines que, que podía tener ya la ciudadanía española y no la tiene. No la tengo. ¿Y eso por qué? No la he pedido. Lo... No. ¿Pero pierdes la tuya? Pierdo, claro. Y es por si eso. Si tú pierdes. Que es por eso y no, no quieres perderle Todavía no. ¿De dónde pero... eres? F F Florina, que no te lo he preguntado. Pa perdonadme, Prilines, ¿de dónde eres? Soy de Rumanía. ¿Y, ¿Y qué pasa? Que si coges la española sí. pierdes la otra, ¿no? Es que no, no lo sé. No, sí, sí. sí, No cojo, puedes tener las dos. No, no, no puedes tener las dos. Entonces, ¿Y es por eso o es porque es, te da igual? O... Es por eso, en principio... Hombre, pero para tampoco, trabajar es lo mismo, ¿no? Para trabajar es, es, es lo para mismo, votar, ¿no? Yo la yo diferencia puedo, es para votar claro, a los políticos. Claro, y los políticos... Puedo trabajar en Europa donde... Donde te dé la gana. Claro. ¿Cómo lo hiciste? Explícale a un priline porque es igual si de Rumanía, de Italia... Hay uno que está en Italia y quiere venir a trabajar aquí. ¿Qué papeleo? ¿Tú lo sabrías así, o sea, pero, sin ser abogados, pero así claro, por encima? Yo creo que si vienes de Italia mmm, es igual, fácil, ¿no? Igual, es ir a inmigración, decir mire. Igual sí. creo que tiene que pedir el NIE aquí, ¿no? Claro, eh, tiene que pedir el NIE. Pedir el NIE y ya está y. No sé, ¿le, da un, le dará una cita o... Orlando no sé. Galvez o nos está preguntando, nos dice Orlando que por qué hoy más pronto la transmisión. Orlando por esta señorita que hay aquí, no había manera de tenerla más tarde y yo por vosotros hago lo que quiera. No tengo permiso de salir de casa más tarde. Me dijo Luis, o haces antes la emisión o yo no puedo estar. Y yo no, no. Hombre, Florina, broma, ven, broma, ven. Y por eso adelantó la emisión Orlando. Ya, por para eso. que la podáis preguntar lo que queráis, sacarle el juego a la invitada, la tenéis ahí para responder vuestras dudas. Está en España, tiene papeles, no le falta trabajo, gana 200 euros a la semana, pero se queja un poco. Tiene un piso para ella sola en el centro de Madrid por 450 euros. Y veros el vídeo que hicimos con ella el año pasado. Sí. ¿Eh? Sí, en pero el año pasado era más no... caro, ¿no? ¿No te salía por 600 sí. el año pasado creo que dijo? No lo sé, te lo pregunto sí, porque tú porque, lo sabes. Bueno, Ha bajado ahora. Lo ha bajado, es que el no? año pasado, en el vídeo del año pasado, valía 600. Me lo ha bajado. ¿no? ¿Te lo ha bajado? Lo, y ella se quejaba, dice, es que gano 1200, pero el piso me vale 600, ¿qué mm. hago? Y vosotros decías, pues que alquile habitaciones, que se vaya a una ciudad más barata, pero ella ha sido más lista y se lo han bajado. No, no, bueno, no, si te no, lo digo, sí, ya me iría, pero yo qué sé. De no, momento, si está Joaquín. De, de Florina, si quieres mi opinión por 450, vamos. Te, ni, está ni muy bien. Pueblos, ni en no los encuentras. pueblos, exacto, <risa> ni en los pueblos. Bueno, en algún pueblo, pero <risa> exactamente. creo que el pisito está bien. Mira, te voy a hacer una pregunta. Yo tal cual la pone, nos dice Betty, Luis, tengo 63 años. Dice, "Ya estoy jubilada, quisiera ir a radicarme a España. Conseguiría algún trabajo para cuidar niños o ancianos o hacer cosas del hogar o planchar." ¿Qué le dirías a Betty? No digo su apellido porque me lío. Vale, vale. Betty, es que no sé decir tu apellido, Betty, para no decirlo mal. A ver qué te dice Florina, pues, que es su especialidad. Yo, ¿qué te voy a decir? Ella, ella haciendo todo eso gana 1200 a la semana. Yo qué te voy a decir, de encontrar lo puedes encontrar, pero ahora claro depende depende mucho de la de la suerte que tienes, porque no, no no todo el mundo quiere una señora de 60, o sea va a decir, no digo que no pero va a estar bien. si limpia bien. bien. Sí, ah, eso lo digo yo, pero no es Yo mi, a mí yo, me importaría igual que mí, tenga 63, igual, que, tenga 43, la, que tenga 43, que tenga 23. Yo quiero ver cómo hace el trabajo. Algunos las... lo piensan así. Pero otros no. Otros no. Mira, alguien que vio tu vídeo del año pasado, Leudo Quintero, lo lees Sí, lo puedes leer en alto. del año pasado. espera, espera. Ah, no puedes tocar el bicho. No, pero no, pero el ves. bicho no puedes tocar, pero no. lo lees o no. A ver, sí. el leudo. ahí por ahí esperando. Eh, <risas> pero si no lo mueves. te lo leo. a vi? ver, pasado, del año pasado y gastaban mucho, pero aún sigues gastando mucho en, en ese piso. sería bueno buscar algo más económico y así ahora es mucho. gracias. Sí, también. ¿Qué le dices a De momento, bueno, de momento puedo alquilar una habitación y si sí, veo que no me puedo apañar y ya está, porque mucho más barato no no lo voy a encontrar en Madrid encontrar. yo lo veo buen precio hay hay sitios en Madrid que les estaban alquilando la habitación solo por ese precio ¿eh? claro tu piso está en Madrid sí, sí, Madrid sí, no sí, sí, sí, sí, está vamos un no hace paya, para que de la dirección pero de atucha, o sea, en el centro de Madrid yo leudo yo lo veo buen precio y ya ah, si alquilas una habitación claro sí, bueno, a bueno eso ya Hombre, eh. si estás a gusto así y tampoco la tienes por que alquilar eso ya cada uno claro ya bueno no, está claro lo bajaste de 600 a 450 es una buena bajada cómo conseguiste que te lo bajaran ya que no hay no damos datos personales lo puedes decir nadie sabe quién era la señora ni el piso que era ¿Cómo bueno, hiciste esa negociación ahora en el tiempo de bicho bueno es que nos conocíamos de antes y bueno le he explicado un poquito mi situación y eso y que me he quedado sola en el piso no sé qué y bueno ha sido muy comprensivo conmigo y ya está le quiero responder a laí e. Romero. Es obligatorio usar mascarilla cuando uno está en un sitio cerrado, pero estamos sí. en un parque, aire libre, y estamos a, a dos distancia. metros a distancia. Por lo tanto, no es obligatorio mascarilla. Que por nosotros no la pondríamos, pero es que no nos ibais a entender. Que lo sepáis que las tengamos aquí. Estamos a dos metros y estamos en la calle. Prilines, prilines. Más cosas, más cosas. Uy, esto no sé si te leerlo, porque a ver si te enfadas, lo que dice Jorge Enrique González. ¿Qué dice? ¿Te lo leo? Yo que se leo. Lo. ¿Leo el comentario de Jorge? Dice, gracias don Luis, pero veo en su invitada muy poca alentadora, porque yo creo que sí puedo conseguir trabajo gracias por el programa. Yo estoy de acuerdo contigo, Jorge. No sé si la invitada pues sí. quiere decir algo. Os dije que yo estoy una invitada no, no, un poco no, más Yo no he dicho que no podéis encontrar trabajo, sí que lo podéis encontrar. Ahora acláralo, acláralo. Claro, no, pero Ellos están de... pendientes, miles de personas claro. están pendientes de tus palabras. Claro. Lo que tú digas afecta a la vida de muchas personas. Ellos quieren saber lo que tú dices porque tú estás aquí. Ahora no, mismo. yo solo he dado mi experiencia, pero no no he dicho que no he dicho en ningún momento que no podéis encontrar trabajo y eso, porque sí el trabajo hay. Ahora depende como donde lo buscas y lo que quieres hacer. Mira, es y... eso. Mirta, Mirta te dice que ni te muevas de tu piso. No, que, que es no un chollo, que ni te muevas. Que no me voy a mover, <risa> eso lo sé, yo muy sí, claro Se lo está diciendo también, o sea, para que, me acabe que no me voy a mover. Cada uno claro. da su opinión, todas no, son porque, válidas. Porque sé que más barato no lo voy a encontrar. Y... Pero yo no me he enterado cómo conseguiste que te lo bajara, que, que llevas mucho tiempo ya y confiaba en ti la mujer. ¿O cómo sí, lo has hecho? Y hemos, le he contado un poco mi historia y eso, cómo me he quedado, porque ya tú... Todo... Te están pidiendo que les guardes una habitación. Te están saliendo ya clientes. Bueno, yo te leo. ya y Dice, mira, dice Daniel Lanza, dice, tengo una duda. Si hay discriminación en los trabajos por estar tatuado. Fíjate. Yo creo que no, no. Si no estás muy o sea muy a la vista tatuado en la cara o algo, yo creo que no yo no, creo que es, yo creo que tampoco es mi opinión tampoco lo que dice florina es muy buen a ver si tu tatuaje no yo qué sé no es para una tienda y está en toda la cara y asustas a los clientes si está en una mano algo discreto yo creo que no eh no creo que salvo salvo una cosa muy muy eso y que fuera muy padre eh, sí o si tienes algo por aquí por, por detrás no uno chiquitito y no se ve tampoco muy importante lo que te dice Luisa Fernanda Tavares. Luis, por favor, pregúntale cómo vivió tres años sin papeles para conseguir trabajo. Bueno, así, trabajando, trabajando de semi-interna, pero yo eh, mis papeles no, no lo he conseguido por el trabajo, sino porque eh, vengo de un país de Europa y eh, entró en la Unión Europea y lo conseguí por eso. Pero los tres años trabajaste trabajaba sin papeles y cómo los conseguías esos trabajos por mil anuncio también no me acerco más brislines dos metros si no me veis es por eso ha quedado claro no bueno más más dice claudia lobo Dice, yo lo leo tal cual, yo no sé todavía lo que voy a leer hasta que no lo leo, ¿eh? que yo no hago filtrados aquí. <risa> vale. Yo el primero que sale, ¿no? veo que es largo, pues lo voy a leer. Si queréis que lo lea, ponedlo largo, que lo leo. Dice Claudia Lobo, dice, buenas tardes, don Luis, buenas tardes para todos, que tengamos todos muy buena energía y pensamientos positivos, nada de quejas, nada de lamentos, por favor, sí. todos energía positiva, eso y eso cambiará. Claro, sí. Estoy Así de acuerdo es. con Claudia. Sí. Hombre, yo creo que Florina es positiva también. Yo, Lo que pasa sí es que su carácter, positiva. tú eres menos como yo es que soy más. Bla, bla, bla. Tú eres más tranquila, pero eso no es no ser positivo. No es, yo es que soy más ladrador así. Pero yo creo que tú también eres positiva. Mira, sí, sí, se está riendo, positiva, se está pero riendo. Pero no sé, ahora depende, yo qué sé, no, no sé. ver, Florina, con un piso en el centro de Madrid, con dos habitaciones que te cuesta 450 euros. Trabajo más o menos unos mil está sacando aunque ha dejado un trabajo pero vamos me ha sí, puesto que rápido si quieres dentro de unos días hacemos otro sí. vídeo en cuanto tengas el siguiente nos lo cuentas vale, vale. y te miras lo de los teleoperadoras también sí, sí, sí, mira hacemos mire. eso sí. eh, vamos a darle a trabajo te miras los trabajos de teleoperadora sí. que Susana mírate el vídeo de ayer cinco le han salido vale, vale. tiene que elegir tiene sabes sí. o sea, que están ahora como lobas las empresas te miras los supermercados, te miras otros de limpieza vale. y hacemos otro vídeo. Vale. Y se lo cuentas a todos ellos, ¿vale? Vale, perfecto. Pero vosotros veros los anuncios que os pone YouTube, que si no entro en pérdidas. Yo con esto no gano dinero, pero por lo menos que me mantenga, ¿vale? Y like, y like, como dice Mirta. Dice, te preguntan. Dice, bueno, Liliana Méndez, dice, para una habitación piden fianza, mínimo un mes y sin papeles. Y contrato, no hay alquiler, o sea, por ejemplo, eso tú lo puedes saber, ¿no? Alguien que quiera alquilar una habitación y no tiene papeles, ¿tú qué le pedirías, por ejemplo? No sé. ¿O que piden, pues qué piden? Sí, ¿Qué les puedes ayudar? Normalmente, tú? normalmente se pide fianza, por, porque como ¿Cómo? no conoces a la persona que entra, tú no sabes si se va a ir un día con tus cosas y no. No encuentras nada, o sea, ¿me entiendes? Pero sí, normalmente se pide fianza. La gente sí pide fianza para una habitación. ¿Y cuánta, pero... ¿cuánta fianza se pide, más o pues, menos? Pues, por ejemplo, si la habitación son 200, pide otros 200 o algo así. ¿Conoces algún carpintero de muebles? No. Que me preguntan para entrevistarlo. Me dice Rubén Quique. Carpintero, no conozco, no. Si conoces a alguno, me avisas, ¿vale? Vale, vale. Y le traemos. <risa> sí. Rubén, has oído. Dice, mira, Carlos Ariel te felicita. Dice, yo felicito a la señorita rumana porque Gracias. es una gladiadora. Gracias. Te lo dice Ariel, desde Argentina. Gracias. Y aquí, bueno, esta no se. dice, preguntan si tiene novio. Entonces este ya lo dejamos ahí dice dice dice sí ella es positiva solo que su personalidad es tranquila eso, y sí. no hay que juzgarla por eso sí así le... es soy positiva pero sí, mi personalidad también. sí es que soy muy Eres tranquila. Más tranquila es lo que trataba yo de decirte yo es que soy más nervioso no me salía la sí, palabra ya. pero eso no quiere decir claro <risa> pero eso no quiere decir claro. que soy negativa exacto Dice Mirta, dice sí, ha quedado sí. clarísimo que trabajará quien no, salga a buscar. Tengo novio, pero no estoy buscando. <risa> Prefiere estar estoy, tranquila, estoy ¿no? Muy bien así. Sí. Dice Mirta que sí ha quedado clarísimo que trabajará quien salga a buscar el pan cada día. Claro, Nada pues, de claro. ayuditas, siempre habrá algo que salir claro. a hacer por los demás. Pues sí. Estamos, ella está estando de acuerdo, Mirta y yo también. Yo creo que en eso coincidimos sí, todos, sí, sí. ¿verdad? Claro, como yo me he buscado la vida, o sea, sin papeles, con papeles, he trabajado y ya está. Dice Bolívar, dice, hace 11 años que me fui y ahora estoy en España, ¿qué debo hacer? Gracias, acláranos la pregunta. Es que no, ¿qué, qué puedo ¿Qué te hacer? Ha ido de España. Hace 11 años que me fui, ahora estoy en España, interpreto. Es que no lo. Sea, no se ha ido de España y ha vuelto. Bolívar, no sé qué dice, si estás hace 11 años en España o te has ido hace 11 años. Acláralo, por fin. Es que no lo. Dice, por ejemplo, María, dice María Ordóñez, Luis, buenas tardes. Quisiera saber si hay trabajo en confecciones, manejo de máquinas planas. Gracias. ¿Tú sabes algo de eso? De textil, de que si hay trabajo en esos rublos conoces a alguien cosiendo no, Pero Seguramente Pregunto. que hay algunas tiendas que necesitan costureras sí seguramente no, no conozco talleres grandes y eso pero seguramente que eso siempre se encuentra o sea vale en alguna tienda de costurera y eso sí Pues prilines prilines escucha vamos a dejar ya el vídeo os voy a abrir, bueno, salvo que Florina quiera añadir algo más, distancia seguridad, eh, dos metros Escucha, que os voy a abrir la sala de Zoom ahora, si queréis, pero ya no para el vídeo, para que habléis entre vosotros, ¿vale? Si Florina quiere añadir algo, ¿algo, algo quieres decirles algo más? No Vale, no. es que estoy viendo que son las 20.45, que es a la hora que os abro la sala de Zoom todos los días Yo os la abro ahora y os dejo a uno de vosotros de hospeda hospedador, hospedaje, hospedador y os dejo que ahí habléis, ¿vale? Y ahora ya pues el directo lo dejamos, ¿vale? Que muchas gracias, mañana volvemos a hacer otro vivo, otro directo, poner like, porfi. Si os gusta lo que os damos, poner like es lo único que os pido. Bueno, y que veáis algún anuncio de los que pone YouTube y si no estáis suscritos, correr la voz. Y Florina, tú también díselo a gente. Sí, like. díselo a la gente. Vale, no digo ya a tus conocidos que, ah, que vale. quieran encontrar trabajo y eso, ¿vale? vale que vale, va muy bien. Vale. Y poned en los comentarios vuestras opiniones, ¿vale? Y Florina, vente dentro de un tiempo, te vienes y nos cuentas, ¿vale? vale Cómo va la cosa. Perfecto.